loco escucha esto uh. Uh. entre gritos y quejas de la vecina llevo 18 esperando a que Dios decida intentando cambiarlo pero no hay quien lo consiga porque vuelve a llegar tarde y se le enfrió la comida como el frío de diciembre o las heridas de esa cría a palos con el cielo día a día porque ya se crió sola porque no había otra salida pero nadie le dio nada por desgarrarse la vida entonces que hijo de puta está allá arriba Si no premia lo que quita y quita sin que tú decidas No encontrarás amor en la tierra en la que vives Como mucho algún bebé en aquel container de la esquina Gente duerme sola en el hotel de las aceras Como ese padre pidiendo para juntar 40 monedas Después de cuatro días y cuatro mil miradas de pena para comprar una barra pan y a su hijo unas Nike nuevas ¿Quién eres tú pa' mirarme por encima? Si bebes del mismo agua que yo bebí toda mi vida Que yo partiré en mi cara 24 horas seguidas Pa' dejarles a mis hijos lo que a mí me gustaría Calles desiertas y camas vacías Samples antiguos en la estantería El mismo ritmo, el mismo ciclo cada puto día Cosas por hacer y gritos de la vecina Y obras forzadas en mi cabeza. Yo y mis chicos saldremos de esta y las que vengan. Se abren puertas a cerrar otras y cierras con fuerza. Aprendizajes de la vida sin por ti. Eso aprendí por mi cuenta, haciendo tiempo entre horas muertas. Se avecinan tempestades. Salí a contemplarlo desde mi nave. Navegué en peores mares con menos suerte y menos norte. Tierra a la pista, mejor irse a otra parte. Repartiendo amor como el cartero las facturas pasando por tu puerta, pero esta vez no hay ninguna para ti. Sacia mi hambre y mi sed antes de morir. Desde que sea tarde ya no tenga tiempo que invertir El mundo es una mierda y perdí las pilas del mando Ahora ya no puedo cambiarlo Prométeme que hay algo y me dejaré la vida en encontrarlo si hace falta Por si se hace corta demasiado temprano Nadie elige sus cartas pero juega a su mano El superhéroe corrompido es el peor villano ¿Quién somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Ahí fuera se matan por euros y gramos Mientras tanto inmerso en mil cosas que no vienen a música y demás delirio para todo hay un momento, seres paciente y no haces el tonto. Y lo volvimos a hacer.